era básicamente una, una tabla, en donde teníamos eh, propiedades de cierta molécula y en un lado, y esa propiedad, eh, a diferencia, bueno, tenemos otra molécula acá, por ejemplo, AJ, acá, y así sucesivamente, de igual manera los datos se organizaban de manera horizontal y vertical, AJ, acá, y... Bueno, hasta este que tendríamos aquí un en AN. Entonces, la matriz de distancia era una matriz de, de, de diferencia de propiedades de moléculas. Entonces, la molécula I con la molécula I obviamente no van a tener diferencia porque es la misma molécula, va a tener la misma propiedad. Entonces, vamos a tener ceros en la diagonal. Y bueno, ya ahí la distancia entre aj, y ahí era la misma, entonces aquí tendríamos distancia ij. y así sucesivamente, bueno, entonces nosotros construíamos esta matriz de distancias, que era una matriz numérica, diagonal, eh, cuyos, bueno, cuya diagonal es cero, y tendríamos valores que me diferencian, o que me relacionan, las propiedades de una molécula con otra molécula, y así sucesivamente, de esta manera yo lograba organizar la información en una tabla, en este caso, para este caso nosotros lo hicimos en Excel, y pues esta tabla, o esta, esta gráfica, bueno, esta tabla básicamente me permitía trasladar esto a una gráfica que se denominaba dendrograma. Los dendrogramas son bastante aplicados en análisis de biológico de filogenia, entonces esto aquí nosotros podríamos organizar la información como... Eh, a, I, A, K, A, J, A, N. Podríamos organizar la información eh, para verla de manera jerárquica y ya podría yo empezar a sacar relaciones diciendo, bueno, pues, dependiendo de nuestra matriz de similitud, pues, yo digo que la molécula A, I y la K son bastante similares y estos dos grupos se, se aglomeran con la molécula A, J y así sucesivamente. De esta manera la información es mostrada de manera más eficiente y ustedes es, y se entiende mucho más rápido que mirar una tabla con números. Eso fue lo último que nosotros habíamos hecho. El día de hoy vamos a continuar con esto y vamos a entrar a otro tema que se denomina acoplamiento molecular. Bien, ¿a qué se remonta lo que vamos a ver el día de hoy? Pues eh, se remonta a mis tiempos de estudiante de maestría, por allá en el 2000. Eh, bueno, este artículo salió publicado después, pero la bueno, maestría yo la terminé en el 2011, por allá. Todavía muchos de ustedes no habían nacido. Eh, bueno, ni siquiera estaban pensando en química. Y en ese entonces nació este artículo, que se denomina pot potencial electrostático molecular en como un gráfico, o como un grafo, perdón. Eh, los autores, pues, fueron mi tutor, eh, pues, yo y un compañero. La raíz o la, la, la razón de este artículo es la siguiente. Resulta que el potencial electrostático molecular eh, se calcula como 8 pi, permitividad en el vacío, eh, carga 1, Qj sobre la distancia Ri menos Rj. Esto que ustedes están viendo aquí es eh, una racionalización de la ecuación de Coulomb. Bueno, este habla de potencial electrostático. Básicamente el, la ecuación de Coulomb lo que me dice es que si yo tengo una carga aquí, una carga puntual que le vamos a denominar Qi, y por el otro lado tengo otra carga puntual que la voy a denominar Qj, eh, el potencial de Coulomb o la energía de Coulomb me dice, bueno, que estas dos partículas se van a atraer o a repeler, dependiendo de su carga, claro está, eh, a una razón de el producto de sus cargas, es decir, Q, QI, perdón, QI por QJ, sobre eh, la distancia que las separa Sí, esta es la distancia que las separa. Entonces, ¿te recuerdan de física, eh, física clásica, la ecuación de Coulomb? Este, esta es la representación de la, la energía o la fuerza con la cual se, se interaccionan dos partículas. Entonces Profe, nosotros, el, R, el R no debería ir al cuadrado. R al cuadrado. Sí, así lo, lo recuerdo, es R cuadrado. Bien, entonces, eh, simplemente esto es eh, partiendo de, de esa noción de la física de energía que nosotros podemos calcular o, o ciertas propiedades que podemos calcular y esta propiedad o este potencial electrostático puede ser calculado en cualquier punto del espacio en cualquier punto del espacio en cualquier punto del espacio yo puedo calcular o puedo saber cuánto es el valor del potencial electrostático en este punto, en este otro punto, en este otro punto, en este otro punto, en este otro punto. bien, entonces recapitulando eh, a nosotros nos interesaba Mostrar el potencial electrostático molecular como un grafo. Aquí esto de grafo es química matemática, y bueno, bueno es, es teoría de, de grafo, que es teoría matemática. Y un grafo es básicamente una, una estructura matemática, lógica y jerárquica, en la cual pues tenemos eh, eh, nodos, tenemos vértices que están unidos con unos con otros, y bueno, y esto me habla en matemáticas, eh, en teoría de grupos. Yo puedo hablar de caminos de bueno, caminos de conexión, etc. Y esto que, este grafo que ustedes ven aquí, este grafo molecular, se denomina de tipo árbol. Bueno, pero es toda esta locura, ¿a qué viene? Resulta que a nosotros nos interesaba, bueno, en ese entonces nos interesaba comparar moléculas me interesaba comparar, eh, en este caso de aquí tengo un ejemplo, nos interesaba comparar qué tan similares, bueno, o qué tan similares el metanol con el ácido metanoico. Ah, está mal, disculpen. Tenemos un HC, doble enlace O, enlace OH. A nosotros nos interesaba en ese entonces comparar estas dos moléculas, a ver, bueno, qué, qué tan parecidas son. Y bueno, nos interesaba comparar a qué tan parecidas son utilizando potencial electrostático molecular. Voy a, a referirme a una página que ya hemos visto, que no creo que es el muy... Era AllView. creo que era esto, sí página ya la habíamos usado con anterioridad, cuando estábamos viendo representaciones moleculares. Y pues eh, voy a limpiar esta molécula y voy a dibujar la molécula de metanol. Entonces aquí carbono unido con otro carbono y pues reemplazo un, uno de esos carbonos por un oxígeno. Ahí está la molécula metanol, le voy a dar aquí que me la represente a... A tres dimensiones, cuando le doy clic aquí en la derecha ustedes se dan cuenta que cambia ya la molécula de metanol. Eh, si ya vieron química orgánica, pues sabrán que el metanol es el primer eh, alcohol metano con un grupo de hidroxilo Resulta que a nosotros nos interesaba comparar el metanol pues, con otra, con otra eh, serie de moléculas pero nos gustaría a nosotros comparar el potencial electrostático molecular. Aquí en, en, en Jmol nosotros podemos calcular el potencial electrostático molecular. Bueno, ahí dice que la, el cálculo puede ser incorrecto. Oh, bueno, ahí está. Y ahí me muestra entonces el potencial electrostático molecular para la molécula de metanol. Ahí está. Ahí está. O sea, cuando lo giro se, se pone transparente, mientras está allí el potencial electrostático molecular. Voy a tomarle una foto a esto, eh, así, de manera horizontal, así. Y me la voy a llevar para acá. Traerla aquí. Eh, de igual manera, pues ahora borro todo acá y voy a dibujar la molécula de ácido metanoico, que es ot otra de las moléculas que me interesaba a mí comprar. Aquí tenemos el enlace... Enlace doble y otro enlace que sale para acá. Tenemos aquí oxígeno y otro oxígeno. Y voy a darle aquí de 2D a 3D. Y ahí está la molécula de, de ácido metabólico. Eh, voy a calcularle también el potencial electrostático molecular. Vamos a darle aquí opaco. Y pues bien, ahí está el potencial electrostático molecular. También voy a tomarle una foto. Y lo voy a traer para acá. Pues bien, de la molécula que tenemos arriba es el metanol, la molécula que tenemos abajo es el, el ácido metanoico. ¿Cómo comparamos eso? Es la pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué, qué tan parecida es esta molécula con esta otra? Y es más, si tenemos otra serie de moléculas, como por ejemplo la el metanamina, CH3, NH2. Eh, ¿Cómo, cómo se, se parece con este o cómo se parece con el otro? O qué, ¿A qué es más parecido esta molécula? ¿Al ácido o al, al alcohol? Bueno, A lo igual que yo. Yo. bueno, pues sí. O sea, ya uno sabe por, no, por noción, por, por conocimiento en... en en organoléptica y en reacciones orgánicas, que el meta, la metanamina es más parecida al metanol, eh, por ciertas propiedades, ciertas reacciones que tiene esa molécula. Pero aquí lo que nos interesaba era generar un algoritmo, o generar un, un método, eh, al cual no, nosotros no le vamos a inyectar información que conocemos de reacciones, sino simplemente le vamos a meter el potencial electrostático y él me va a decir, bueno, esta molécula se parece a esta otra, o esta se parece a esta otra. Voy a dibujar por acá abajo la metanamina y, y, pa, y seguimos acá. Entonces vamos aquí, es carbono, unido con otro carbono por aquí. Y el nitrógeno, vamos a darle aquí de 2D a 3D. Ahí está, ahí tenemos la metanamina. Eh, igual, j mol, eh, superficie de, de energía potencial. Ahí está, voy a tomarle una fotito y me lo traigo para acá, y bueno, por, por potencial electrostático, yo podría decir, bueno, mira, eh, resulta que la metanamina se parece a, a metanol, por el potencial electrostático. Y bien, o sea, y eso está bien, y ya eh, por ahí el señor Macías nos dijo pues que que por química orgánica, por reacciones orgánicas, el metanol se parece a la metanamina, más que al ácido metanoico, o, bueno, o a otra molécula como por ejemplo eh, la metanamida, es decir, ponemos aquí H, C, W, N, H2. Vamos a ver a esa molécula cuál se parece de todas estas. Eh, bueno, coloquemos por aquí un carbono un doble enlace para acá doble, <coughs> oxígeno y le damos aquí a, que convierta de 2D a 3D y bueno, por aquí ahí se genera un error porque escribimos una molécula por acá lejos <coughs> por acá acá, doble enlace, eh, nitrógeno por aquí y oxígeno por acá. Listo, esta otra molécula de metanamina, que es la que tenemos aquí abajo, la misma cosa, potencial electrostático opaco. Vamos aquí a darle una fotito y la traemos para acá. Pues bien, ahora tenemos tengo cuatro moléculas y qué, qué hago, o sea, ¿cómo, cómo comparo todo esto. La idea entonces de, de ese problema, este fue el problema de investigación de cómo se compara el potencial electrostático de ciertas moléculas nació entonces o bueno fue desencadenando en química matemática y la construcción de un objeto matemático que se denomina árbol, que es un grafo molecular. Bueno, que es un grafo. Vamos a borrar esto por aquí. Borrar esto por aquí. La solución que se nos ocurrió a nosotros fue la siguiente. Bueno, el, como les dije, el potencial hidrostático puede ser calculado por cualquier punto que yo quiera. Es decir, yo puedo generar... Si tengo una molécula, por ejemplo, en metanol, yo voy a dibujar aquí en metanol... Eh, está. Vamos a ver si podemos aquí hacer un metanol bastante, bueno, mejor. Este sería el carbono. Los hidrógenos vamos a dibujarlos como azules. Bien, esa es la molécula de metanol. Yo puedo utilizar eh, esta ecuación de Coulomb, la que ustedes ven aquí para determinar el potencial electrostático de esta molécula en cualquier punto. Y es más, yo puedo construir un cubo, perdón, puedo construir un, un cubo que es un objeto tridimensional, y decirle a un programa que me calcule el valor de potencial electrostático en toda esta región, alrededor de toda esta región. Entonces... Para ello, bueno, aquí se genera un archivo que es de extensión Q. Q. Y pues bien, entonces lo que se hace es un programa genera eh, este archivo, genera un archivo para el metanol, en donde en cada punto está el valor de potencial electrostático molecular. En cada punto de este cubo tenemos valor de potencial electrostático molecular, tenemos valores numéricos de potencial electrostático molecular en cada punto de este cubo. Bien, entonces les voy a mostrar un archivo de estos, de cubo, y luego lo vamos a visualizar. Entonces para ello, eh, para mostrarlo, simplemente vamos a utilizar eh, un, un programa de visualización de datos, como por ejemplo WordPad, o Blog de Notas, yo voy a utilizar eh, Sublime listo, ahí está Sublime y este es el archivo de Metanol vamos, vamos a ampliarlo dice que es el potencial electrostático meta, del Metanol que a partir de la densidad electrónica y ahí está todos estos puntos que ustedes ven allí, bueno, esto es un archivo que tiene sus orígenes en menos 6, menos 6 y menos 6.5, es un archivo totalmente cuadrado, tiene 84 puntos en el eje X, 78 en Y y 78 en Z. Aquí tenemos las posiciones atómicas, carbono, oxígeno y los hidrógenos. Y tenemos los valores entonces en X, y Z de cada uno de los valores de potencial electrostático molecular. Ustedes verán, este es un archivo bastante pesado que tiene muchísimos valores de potencial electrostático molecular. Tiene alrededor de 85.000 líneas el archivo. Ese se deja un poco más pequeño. Ahí está. Todos esos son valores de potencial electrostático molecular en, en este cubo alrededor de la molécula de metano. Entonces aquí está visualizado de manera numérica todos los valores del potencial electrostático molecular. Y a mí me interesa ahora visualizar esto, cómo se ve esto de manera eh, gráfica, al cual como nosotros lo habíamos visto acá. Para ello voy a utilizar un programa de visualización de este tipo de información. Ese programa se denomina BND. Y ustedes lo pueden descargar para... Computadora, no, no existe para dispositivos móviles, así que, eh, bueno, si quieren utilizarlo van a tener que descargarlo e instalarlo en una computadora. Ahí está BMD, Visual Molecular Dynamics, eh, voy a darle clic allí. Este es de la Universidad de eh, Urbana Champaign, de la Universidad de Chicago. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está cargando la página de, de BMD. Y bueno, ahí tiene la opción para descargar. Si ustedes desean descargarlo, pues ahorita le doy ciertos datos. Bueno, se pueden registrar en la página para descargarlo. O si no, pueden utilizar mi cuenta para poder descargar el BMD. Vamos a darle recargar la página, que parece que esto está lento. Y no está cargando. Y regresar aquí, BMD, voy a darle aquí en descarga directamente. Y bueno, aquí está la página de BMD. Lo único que hice fue cuando le di busqué en Google BMD, le di directamente al link de descarga. Aquí, Download, le doy clic allí y se abre esta página que es eh, la página para descargar BMD. BMD está disponible para Linux, está disponible para Mac y para Windows. Entonces, si ustedes tienen Windows, simplemente le dan clic a la versión de su procesador, si es procesador de 64 o de 32, porque ya 32 casi nadie tiene procesadores de 32, eh, le dan clic allí, supongamos que quiero descargar ese de 64, le doy clic allí, y esto me pasa a una página en donde eh, necesito ingresar información de login para poder descargarla. Aquí les voy a dar la información, si ustedes desean descargarlo, simplemente escriben eh, mi correo. Ahora se los comparto por por el chat del de, de grupo, desde de aquí. de Ahí está, entonces mi correo, la, el nombre de usuario es mi correo y el, el password es 1778448, que es mi número de cédula. Entonces se lo comparto por acá, el chat, el chat de esto, y acá les digo, bueno, les voy a pegar aquí, user, y el password es 10778448, yo no tengo problema que lo use, no, hay... Ahí está, usted le dan clic, yo soy jrmasa.pt.nal.de.com y el power es 10778-448 y le voy a dar aquí, continuar con la la el registro o descargar. Le voy a dar clic allí. <coughs> y listo, ya me dice que, bueno, que el acceso está aprobado. <coughs> eh, bienvenido de regreso y simplemente si yo quiero descargar ese archivo que había seleccionado allá, le doy sí. Yo soy Julio Román Maza Villegas y... Estoy de acuerdo con los términos de licencia. Entonces le doy clic allí y él automáticamente empieza a descargar eh, BMD. Debería empezar a descargarlo automáticamente. Pues no lo hizo. Bueno, entonces lo que me interesa es BMD para, para Windows. Ya está. Le doy clic allí. Y bueno, ahí empezó a descargar BMD 1.94 para Windows de 64 bits. Eh, una vez descargado, le dan clic ahí en instalar. Esto es, la instalación es fácil, simplemente siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y se les instala el programa que se llama BMD. Voy a cancelar la descarga porque a mí no me... Pues yo no lo voy a utilizar porque no tengo Windows. Eh, simplemente ya cuando ustedes lo hayan instalado, BMD... Es este, pro, este programa que ustedes van a, a anotar en pantalla. Es este programa Tiene, de, de momento hay dos, dos pantallas. Una que es la visualización gráfica, que es lo que ustedes ven ahí que está girando. Y la otra es el control, de, bueno, control general de todo el programa donde yo puedo cargar archivos, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer ahora es cargar la molécula de metanol, porque es lo que me interesa mostrarles el, el cubo de metanol que habíamos visto. Entonces le voy a dar aquí donde dice File, New Molecule. Se me abre otra ventana, que es una ventana de exploradora de, de moléculas. Simplemente le voy a decir aquí donde dice Explorar o Examinar, ROAS. Y voy a buscar el archivo. Yo lo tengo guardado en mi carpeta personal. Y se llama, en una carpeta que se llama Cubes. allí los tengo yo guardados. <coughs> Listo. Entonces, ahí cerré esta carpeta. Estoy en mi carpeta personal y simplemente voy a buscar la carpeta que se llama Cubes. cubes. Aquí está. Doble clic. Espero que cargue. Bueno, aquí en, en, en Mac se demora un ratito en mostrarme la información que está dentro de Cube. Cuando yo le he dado doble clic. Esperemos que cargue. Y listo, aquí están los archivos. A mí me interesa ahora mostrarles la molécula de metanol. Vamos a darle a seleccionarla, clic, y le damos a abrir. Cuando le damos a abrir esta ventana que es la exploradora, él automáticamente reconoce que esto es un cubo de Gaussian del metanol el potencial y él automáticamente aquí determina el tipo de archivo, que es un cubo de Gaussian, y le voy a dar aquí donde dice Cargar Load. Le doy clic allí y ustedes aprecian en pantalla la molécula de metanol, aquí la alcanzan a ver. Voy a cambiarle la, el fondo para que se vea un poco mejor. El fondo se cambia aquí donde dice Display, eh, Background, y le voy a dar qué tipo de background, o sea un gradiente, que se vea como azul y negro. Ahí está la molécula de metanol es solamente la molécula, ¿no? todavía no podemos apreciar el potencial electrostático molecular. Para poder apreciar el potencial electrostático molecular, que es ese archivo .cube que nosotros habíamos descargado, bueno, que habíamos visualizado, lo que tengo que hacer es, a continuación, darle aquí donde dice en el menú principal, bueno, ya esta de, de, la puedo cerrar sin ningún problema, la de la exploradora de moléculas, la puedo cerrar y no, hay, no pasa nada. Ahora me voy aquí donde dice gráficas, Graphics, Representations, y voy a cargar esa ventanita de representaciones gráficas. Voy a darle clic allí y se me abre otra ventana, que es la ventana, como les dije, de representaciones gráficas, y aquí está mostrándome la molécula 0 bueno, el índice cero, que se llama metanol.cube. Bueno, acá podemos apreciar que se llama metanol.cube, que fue la que acabamos de cargar ahorita. Metanol.cube. Listo, aquí eh, yo puedo desaparecer o aparecer esta representación simplemente dándole clic aquí, se desaparece, do doble clic acá, se aparece nuevamente. Con doble clic se desaparece y con doble clic aparece. A mí me parece que esta representación no es, eh, bueno, no me ayuda mucho, o sea, no se ve muy clara la molécula, son simplemente una linecita de aquí. Entonces le voy a cambiar el método de dibujo. El método de dibujo es cómo se va a representar la molécula acá, o cómo se va a dibujar la molécula que vemos acá en la parte izquierda. Vamos a ampliarle aquí el zoom a esto. Listo, entonces ese método de dibujo lo voy a cambiar, aquí donde dice, le doy clic, y se activa una ventana que tiene muchísimos métodos de dibujo. En este caso yo puedo pues, simplemente ver eh, la molécula como puntos, y ahí pues se verán los puntos, aunque no se alcanzan a apreciar claramente. Puedo mirar la molécula como eh, esferas de Van der Waals, BDW. Ahí está la molécula como esferas de Van der Waals. Puedo visualizar la molécula como eh, bolas y palos, CPK. Ahí está la molécula de metanol, bolas y palos. Pero a mí la representación que más no me gusta se llama ice, que es este tipo de representación. Entonces tenemos ahí la representación del metanol como ice. Eh, voy a cambiarle esta, estos parámetros de acá simplemente para hacer el radio, bueno, el, el radio de enlace más pequeño. Voy a devolverme dos, dos unidades y ahí se ve la molécula de metanol. Otra cosa que tiene este programa es que ustedes pueden girar o poner esto a girar a la, de, dependiendo de, de la fuerza que le hagan. Si yo doy clic, gir bueno no está funcionando esto. Bueno, en, en otros programas, esto gira ahí automáticamente. Bueno, por acá no, no, no lo está haciendo, lo puedo hacer girar la molécula dándole clic y moviendo el cursor. Eh, con la rueda hacia arriba, la molécula se aleja un poco y con la rueda hacia abajo la molécula, hacemos un zoom hacia adentro. Pues bien, esta es la molécula de metanol, ahí está girando sola. Eh, yo deseo, deseo visualizar... Ese archivo.cube que está cargado allí. Para ello, me voy nuevamente aquí donde dice en la ventana de representaciones y le voy a decir crear una nueva representación. Cuando le doy clic allí, crear una nueva representación, se duplica la, la primera, se duplica la Icorce. Esta la vemos duplicada acá abajo. Si le doy doble clic, se desaparece y queda la que está ahí arriba, no hay ningún problema. Pero yo no quiero que se represente como la Icorais, sino como un, una isosuperficie, que son las superficies de energía potencial que deseo observar. Entonces, donde dice método de dibujo, Drawing Method, le voy a dar clic allí, y voy a representar esto como isosuperficie. Miren, cuando va, y le doy clic a isosuperficie, surface se crea una nueva representación de una hizo superficie. De momento no se ve nada. Voy a, a detener esto. Si ustedes son eh, capaces de notar, hay unos puntos. No sé si ustedes alcanzan a ver que aparecieron como unos puntos por aquí. Y eso es porque la representación está siendo, bueno, que la hizo superficie. Aquí donde dice hizo superficie está siendo dibujada como puntos. No sé si alcanzan a ver aquí donde dice puntos. Esos son los puntos que aparecieron. Yo quiero que en vez de puntos eso sea una superficie sólida. Entonces le voy a cambiar puntos por superficie sólida, y van a ver que ahí se nota una isosuperficie. Voy a hacerle suma hacia afuera, y ustedes van a notar que esa sábana, que, bueno, que parece como una sábana alrededor de la molécula, es el valor de potencial electrostático cuando tiene un valor de cero. Valor exactamente de cero. Entonces, eh, para nosotros poder observar el potencial electrostático, o lo que nosotros queremos saber, voy a hacer aquí un pequeño cambio. Bueno, voy a moverme el potencial electrostático hacia, hacia adelante. Es decir, desde cero, bueno, ahí comienza desde menos 0,085 hacia 65. Entonces vamos a notar que el potencial electrostático en 0, bueno, para darle clic aquí, 0, le doy enter, y me muestra potencial electrostático en 0. Si yo le doy 0,1, le doy enter, me muestra potencial electrostático en 0,1. Es parecido a la, a la superficie que habíamos visto con anterioridad, 0,15, eh, 0,2, y bueno, ahí vemos que básicamente el potencial electrostático en las regiones positivas es aburrido, Simplemente lo que hace es ir disminuyendo en tamaño. No hay ninguna aparición, o sea, no hay nada que me que me indique, bueno, o que, que me permita a mí comparar esto con otra molécula. Es bastante aburrido. Simplemente ahí cambiamos esto. Y notamos que el potencial electrostático en regiones positivas, pues no me dice mucha información de la molécula. Ustedes pueden jugar aquí con la representación de la, del potencial electrostático, en, cuando dice material, ustedes pueden dar clic allí y le pueden cambiar por transparente, y ahí se ve más o menos, la molécula se ve dentro y por fuera se ve el potencial. Eh, le pueden dar o visualizarla como metal sólido, eh, difusa, como fantasma, según esto, eh, como vidrio. como plástico, como plástico metálico, como acero, translúcido, eh, bueno, cualquier representación que ustedes quieran. Adicional a eso ustedes le pueden cambiar el color. Donde dice Coloring Method, ustedes le dicen aquí, eh, bueno, hay diferentes tipos de, de coloración, de cómo yo puedo... Color. En este caso voy a darle Color ID, y aquí está, pues, los diferentes colores que yo puedo representar el, el potencial electrostático. Amarillo plata, verde, etcétera, voy a regresar esto acá transparente, blanco, rosado, azul, púrpura, lima, etcétera, entonces hay diferentes tipos de representación de potencial electrostático, eh, utilizando pues esta paleta de colores que tenemos allá, yo voy a dejar esto en rojo, eh, y listo, voy a regresar aquí a potencial electrostático a cero, que ahí me muestra el potencial electrostático en cero. Ahora bien, ¿a qué venía todo este cuento de potencial electrostático? Poderlo representar como un árbol. Venía al siguiente cuento. Eh, el valor mínimo de potencial electrostático que alcanza la molécula es 0,0885. Le voy a cambiar el rango hasta cero. O sea, es decir, que los valores positivos de potencial electrostático, como ya nos dimos cuenta, no son para nada interesantes. Entonces simplemente me voy a enfocar ahora en la región negativa, es decir, entre menos 0,8855 y 0. Con esta ventanita que, que, que ustedes ven aquí, yo puedo cambiarle esos valores. Y yo me muevo en la ventanita y puedo empezar a observar los valores de potencial electrostático, de la iso-superficie de potencial electrostático. Entonces ese, ese sería el valor mínimo, 0,0855, y bueno, yo voy a aumentarle un poquito. La aumenté a 0,089, y me doy cuenta que aparecen dos superficies, o isosuperficies. Voy a seguir aumentando esto otro poquito. Y ahí noto más claras las dos isosuperficies. Que estas isosuperficies corresponden a los pares de electrones libres del oxígeno. Pero bueno, eso si es usted... No deberían saberlo de momento. Eh, y bueno, voy siguiendo en potencial electrostático y veo que esas dos isosuperficies se unieron. Y luego voy aumentando en valor y simplemente noto que la isosuperficie empieza simplemente a crecer. Empezó a crecer. Nació de dos, dos pequeños lobulitos. Eh, Estos lobulitos se unieron luego Y luego simplemente eso fue creciendo. Y eso sí es interesante, porque yo puedo representar esta, esta molécula de la siguiente manera. Eh, voy a cambiar acá representaciones moleculares, y yo puedo representar ese cubo de la siguiente manera. Aquí en la parte izquierda voy a tener aquí potencial electrostático molecular. El, el valor que estoy graficando es 0, bueno, el, el valor en este caso no, no, no me interesa mucho, no me interesa mucho, simplemente sabiendo que voy de valores negativos de potencial electrostático hacia cero. Eh, para efectos de demostración, voy a decir que no me interesa mucho el valor de potencial electrostático, simplemente lo que me interesa es construir un grafo molecular de tipo árbol. Pues bien, ahora entonces, les digo que a, a, a valores pequeños, o valores cercanos a, al mínimo de potencial electrostático molecular, yo observo que aparecen dos superficies. Entonces, esas dos superficies yo las mapeo o las dibujo en mi gráfico como dos nodos. Y ¿Sí? ahí están eso. estas dos superficies que ustedes ven aquí, corresponden a estos dos nodos que ustedes ven acá. Supongamos que ese valor menos 0,08 bla bla bla, que ahora no me interesa. Simplemente me interesa saber que a ese mínimo valor de potencial aparecen dos nodos. A ese mínimo valor de potencial aparecen dos nodos. Ahora lo que yo hago es hacer un scan, es decir, moverme hacia valores superiores de potencial electrostático. Aquí me moví a este valor superior, y lo que noto es que esos dos lobulitos que estaban con anterioridad, ahora se unieron en uno solo. Es decir, estos dos lobulitos que estaban con anterioridad, ahora se unieron en uno solo. Y bueno, sigo moviendo, el, o sigo escaneando el potencial electrostático, y me doy cuenta que básicamente lo que hace esto es simplemente crecer, crecer, crecer. Y ahora, ¿qué he hecho? He hecho o he transformado esa representación de ese cubo en un árbol. Entonces, para la molécula de metanol, el potencial electrostático en las regiones negativas es representado de la siguiente manera, como un árbol, de esa manera que tenemos aquí. Eh, luego se hacen ciertas modificaciones, que si yo quiero, y es básicamente esto, bueno, no, no vamos a hacer modificaciones, vamos a dejarlo tal cual como está. Y ahora voy a hacer el mismo procedimiento eh, con otra molécula, con la molécula de eh, ácido metanoico. Entonces voy a eliminar representaciones... Bueno, simplemente voy a, a empezar BMD nuevamente. Quitar BMD. Y vamos a empezar BMD nuevamente. BND. Lo abro. Y voy a graficar. Aquí donde dice archivo, nueva molécula, explorar. Me voy a la carpeta de cubos. Que es. Esta. Doble clic. pero un momento que se abra. Pero un segundo demora alrededor de 20 segundos en abrirse. Bueno, voy a regresar aquí mientras esto está cargando. Esta que está aquí es la molécula de metanol. Ok, entonces ya no voy a trabajar con metanol, sino con el ácido metanoico. Voy a dar aquí abrir, cargar. Esta ya la puedo cerrar. Abro esta ventanita acá y lo que vemos ahí es el ácido metalónico. Nuevamente, gráficos, representaciones. Eh, luego cambio aquí a Light or ice, Bajo dos puntitos acá. Creo una representación nueva. Y en método de dibujo voy hasta donde dice ISO isosurface. ISO Surface. Clic allí. Y donde dice método de dibujo, le coloco a superficie sólida. Y donde dice método de coloreo, voy a colocarle en rojo. Esperen que... Rojo. Nuevamente aquí voy a cambiarle el fondo para que se vea mejor. Display, eh, background, gradiente. Y listo, ahí está la molécula de ácido metanoico. Eh, y vamos a ver solamente la región negativa del ácido metanólico, Me voy a la, a la parte más o la, la parte mínima y empiezo a hacer un scan del potencial electrostático. Empiezo a moverme en puntitos y ahí veo que aparece una y su superficie acá abajo. No sé si notan que apareció acá. Entonces, eh, si yo estoy mapeando esto como un grafo, nuevamente voy a a tener aquí una gráfica, un grafo, en realidad esto para acá no me interesa mucho, y lo que voy a hacer es, mapear esta superficie que apareció allí, como un nodo de mi grafo, ahí está, luego sigo moviéndome en potencial electrostático, y bueno, ahí lo que ocurre es que ese grafo, simplemente lo único que hace es crecer, entonces acá esto se mapea como, esta superficie lo que hizo fue crecer. Sigo en potencial. Perdón, que ahora no alcanzo a ver, porque está muy... Sigo ahí creciendo en potencial. Y noto ahora que aparece... Otra, otra pequeña y su superficie por acá en la derecha. Y esa la mapeo acá como... Otra pequeña y su superficie. Sigo haciendo crecer esto hasta un punto en donde esas dos se unieron. Entonces, en el siguiente punto, estas dos isosuperficies se van a unir. Se unieron allí. Eh, sigo haciendo crecer esto. Y noto que aparece otra isosuperficie acá para, para la otra, el otro oxígeno. Esa otra hizo superficie, eh, bueno, la mapeo como, como esto que tenemos acá. Luego sigo escaneando estos creciendo y creciendo esto. Y lo que hacen las dos es crecer, entonces para simbolizar que crecieron, pues simplemente aquí hacia arriba. Eh, sigo escaneando esto, y ahí se unieron esas dos. Se unieron quiere decir que eso lo mapeo acá como que estas dos se unieron y bueno ya lo que queda aquí es que esto crezca lo que hace esa superficie es crecer entonces eso lo represento acá como pues un crecimiento y bien ahora ya tengo el árbol para la molécula de ácido metálico. ¿Qué tan diferente es del metanol? Pues bastante diferente de momento. Aquí yo tengo una ramificación por acá, acá no tengo ramificación. Entonces, ya yo puedo decir, bueno, estas dos moléculas son, de momento, yo puedo argumentar y decir que son diferentes. Ahora voy allá a por, por último. Vamos a, a hacer la molécula del ácido, perdón, de la metanamina. Le quick. Nuevamente, bien, di. Abrimos. Eh, llegamos aquí archivo nueva molécula explorar busco en la carpeta de cubos aquí está la carpeta de cubos esperamos que cargue Se me demora bastante Y voy a cargar ahora la metanamina Abrir, cargar Cierro ya esta ventanita Muevo la principal Y bueno, aquí tenemos la metanamina Por la derecha, Graphical Representation Drawing Method de eh, like Lycorize Llevamos aquí dos puntitos Display, eh, background, gradiente, crear representación, y su superficie, superficie sólida, y solamente tenemos la parte negativa. Entonces, vamos a ver cómo se ve el potencial electrostático para la molécula de metanamina. Entonces, empezamos por aquí, y ahí aparece una superficie. vamos a cambiar de color para que sea más visible Esta apareció roja una isosuperficie entonces esto se mapea acá como un árbol eh, Tenemos aquí potencial y bueno aquí esto no me interesa aquí la parte de abajo bueno. O sí, qué sé yo. Entonces aquí yo noto que aparece una isosuperficie. Entonces esa isosuperficie mapeada como ese punto que está ahí, ese nodo que está ahí. Sigo haciendo crecer la, isos, la isosuperficie. Aquí noto que simplemente lo que hace es crecer. Crecer, crecer, crecer y nada más. O Entonces, sea, esa y su superficie, yo, o ese comportamiento yo lo mapeo como simplemente que crece, que crece y que crece. No hay nada raro allí, simplemente creció. Y ahora, bien, miren esos tres árboles, tenemos el de metanol, la metanamina y el ácido metanoico. Por el comportamiento de potencial electrostático yo puedo decir, mira, el metanol es mucho más parecido con la metanamina que con el ácido metanólico. Y de igual manera, la metanamina se parece muy poco al ácido metanólico, se parece muy poco, pero se parece más a la molécula de metanol. Entonces ya yo puedo empezar a clasificar, si puedo clasificar como el comportamiento de potencial electrostático como a un grupo como el metanol y la metanamina. Y ese grupo es bastante disímil o diferente del ácido metanólico. Bien, entonces lo que nosotros hicimos fue eso, básicamente, representar muchísimas moléculas como árbol y luego comparar árboles. Porque para nosotros, bueno, como químicos matemáticos, es mucho más fácil comparar árboles que comparar potencial electrostático molecular así como tenemos esa isosuperficie. Entonces es más fácil comparar árboles que comparar estructuras tridimensionales. Un árbol ya es una figura bidimensional, si la podemos ver así. Entonces desde el punto de vista de algoritmia y de punto de vista de química informática, es mucho más fácil comparar una representación que está en dos dimensiones a comparar representaciones que están en tres dimensiones. Entonces es mucho más fácil comparar árboles que comparar el potencial electrostático molecular. Esa fue la razón de ser de esa investigación. Y bueno, aquí les dejo como, como práctica eh, está informática química, que había algo que debía haberse publicado ahorita. Bueno, vamos a actualizar el tablón. Está en el tablón de curso de informática química. Están archivos.cubo de derivados de metano para su respectiva métrica de comparación de potencial extrostático molecular. Se recomienda entonces visualizarlo utilizando BMD. Entonces aquí está metaborano, metanamina, metanol, metanamida y el ácido metanoico es simplemente para que ustedes practiquen ahí la representación molecular eh, del de potencial electrostático como árbol o como grafo molecular y bueno y puedan decir qué molécula es más parecida con otra molécula eh, para compararlas de manera numérica pues se utiliza una métrica de edición de árbol que me parece que no es eh, menester de este curso ver esas métricas simplemente ustedes eh, Dibujen los árboles que se forman de la, del de potencial electrostático molecular y con eso ustedes ya pueden comparar, pues pueden tener una noción mucho más real del comportamiento de potencial electrostático y compararlas entre cada una de estas moléculas. Eh, pues bien, entonces ahora, eh, bueno, ya con esto combinamos lo de representaciones moleculares y, y métricas y todo esto. Ahora viene un tema que se denomina acoplamiento molecular, entonces propongo, no sé si quieren hacer una pausa ahora o le damos de corrido hasta donde lleguemos, no sé qué, qué opinan ustedes, les escucho. Sigamos. Bueno, entonces sigamos, si, está, si todos están de acuerdo seguimos. Bien, pues vamos a seguir con eh, acoplamiento molecular. Pues bueno, espero que ese tema de, de la representación de árboles, de moléculas como árboles, haya quedado por lo menos clara. Esta es simplemente una demostración desde el punto de vista de la, de la química matemática, qué se puede hacer con, con información que está disponible nosotros llegamos a la conclusión de que el potencial electrostático era fácilmente representable como, como un árbol y a raíz de eso pues podíamos comparar potencial electrostático de moléculas sin ningún inconveniente y todo fue bastante lógico y aceptado tanto que pues, tuvimos esta publicación en una revista que se llama Current Computer Aided Drug Design pues, por allá aquí está el doy de la, del artículo, yo creo que tengo el encabezado por aquí. Ahí está. Y por acá abajo, pues tenemos el, la representación del potencial electrostático molecular. Eh, bueno, está incompleto, está solamente en la primera página. Y lo que se hace es representar el potencial mole, electrostático molecular como un grafo. Cerramos este aquí. Pues miremos a ver si lo podríamos piratear. Vamos a piratear mi propio artículo. Saiju. A ver si me deja piratear mi propio artículo. O si, sí, parece. O me está corriendo un peligro enseñándome eso. Bueno, aquí no, no carga nada. Bueno, de, de, como profesor de informática química debo decirles que existe una página en la cual ustedes simplemente escriben el DOI, que es el identificador de, del artículo, y le dan a abrir y automáticamente ustedes pueden obtener acceso a artículos que están, otro eh, bueno, que están eh, cerrados al... Consumo público por eh, ciertas editoriales. Vamos a ver si me permite. Bueno, artículo no he encontrado. En fin, ustedes realizan una búsqueda bibliográfica de algún artículo y simplemente pegan aquí el DOI y le dan open y él automáticamente les cargará el artículo si lo encuentra. Adicional a SciHub existe otra página que se denomina LibGen. Es eh, para libros. Entonces aquí están buscando que se yo un libro de, de métodos numéricos. Numerical methods. Le dan Enter. Y le aparecen pues, todo, un montón de libros de métodos numéricos. Si ustedes desean este, por ejemplo, de la editorial Elsevier, le dan clic allí. Eh, ahí está el libro. den estos links que están acá abajo. Y simplemente le dan después Obtener, Get, y les descarga el libro. Esta página está en inglés, no sé si tiene libros en español. Vamos a ver, Métodos Numéricos, a ver. Y sí, bueno, si sí tiene libro en español, este libro de ediciones UPC Métodos Numéricos, Introducción a Aplicación, qué sé yo. Le dan allí en get y él automáticamente les descarga, o les permite descargar los libros. Eh, bueno, esto, les digo, no es, no es legal, porque, bueno, esto tiene derechos de autor, pero en las condiciones en las cuales nos encontramos eh, en Colombia, bueno, en Colombia, si fuese un país bastante legal con la educación, todos los estudiantes tendrían acceso a cualquier libro, pero como no es así, entonces toca buscar alternativas. Y una de las alternativas es eh, litgen.is para libros y eh, eh, sitehub.se para artículos. Muy bien, sigamos entonces con la clase. Eh, y vamos a ver entonces el acoplamiento molecular. ¿Qué es acoplamiento molecular? ¿Por qué se usa? ¿Para qué se usa? Y bueno, esto es uno de los temas de, de mi experticia. Y el diseño, bueno, el, el acoplamiento molecular se utiliza en el diseño de fármacos. Eh, DFAC. Este diseño de fármacos, bueno, este es eh, diseño de fármacos asistido por computadora. Y es cómo utilizar cierta información que está disponible en la internet, que está publicada en artículos para poder diseñar una nueva, una nueva molécula candidata a un fármaco. Eh, esto está marcado en, en inglés se llama eh, Computer Aided Drug Design, c d, -C -A -D, -D. Eh, No sé por qué está escrito así, c, -C a -D, d En fin, entonces es diseño de fármacos asistido por computadora. En la cual nosotros nos vamos a a jugar o vamos a, a experimentar, vamos a saber y a conocer qué ocurre eh, cuando interacciona una macromolécula, como decía una proteína, y una molécula más pequeña que se conoce como ligando. Entonces tenemos interacciones, o pues, debemos medir o deseamos medir interacciones entre un ligando y una molécula grande que se denomina eh, proteína o en este caso receptor. Entonces, cuando se conoce eh, la estructura del receptor y cuando conocemos la estructura del ligando, entonces el método que se utiliza allí es eh, el diseño de fármacos basado en la estructura. Y ahí se utiliza acoplamiento receptor-ligando, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Cuando eh, conocemos la estructura del receptor, pero desconocemos las moléculas que pueden interactuar con ese receptor, allí nosotros vamos a la ciega y ese diseño se denomina diseño de novo, cuando no conocemos nada del fármaco o de la molécula que puede interactuar con mi proteína. Ahora, cuando conocemos el, los fármacos, la molécula, por ejemplo, una serie de moléculas que actúan contra el dolor, contra la inflamación, pero conocemos poco o no conocemos nada de la estructura, Allí se denomina diseño de fármaco basado en ligando. Y, eso se, bueno, y estos métodos utilizan búsqueda por similitud, eh, creación de farmacóforos o relaciones estructura-actividad. Ahora, por el otro lado, cuando no conocemos ni la estructura del receptor y tampoco conocemos el ligando, pues allí el diseño de fármaco asistido por computadora es totalmente inútil, porque no, no conocemos nada del sistema y requerimos de datos experimentales, para poder realizar, empezar a realizar un depósito de los fármacos. Entonces, nosotros en este momento nos vamos a enfocar en esta parte del cuadro, en donde vamos a diseñar fármacos basados en la estructura, utilizando acoplamiento receptor ligando. ¿Qué es eso de receptor ligando? Bien, un acoplamiento molecular es una aproximación in silico, una aproximación teórica en donde vamos a identificar los modos de unión de cierta molécula con una macromolécula, prediciendo o prediciendo los valores de afinidad de, esa, de, esa, de la unión del de ligando con la proteína. La unión del ligando con la proteína se denomina complejo. Y vamos a analizar desde el punto de vista atomista esa interacción entre las, los átomos del ligando y los átomos del receptor. Eh, vamos a entender cómo se une el ligando, cuál es el modo de acción, cuál sería el mecanismo de reacción, si lo podemos identificar. Y de manera prospectiva, eh, podemos empezar a descartar compuestos que no sirven y podemos empezar a perfilar compuestos, perfilar compuestos que pueden tener cierta actividad. Esos son compuestos promisorios. Y si ya depuro toda mi, mi lista de archivos, puedo ya sugerirle al químico experimental qué compuesto se debe sintetizar, eh, y luego probarlo de manera in vivo o in vitro para poder tener más información del de fármaco. Esto es basado en el principio de llave y cerradura, el principio de Watson y Crick, en donde eh, utilizamos la complementariedad eh, espacial y una enzima que es una molécula, una macromolécula, que está formada por muchísimos aminoácidos y cofactores, eh, funciona de la siguiente manera. Tenemos el sustrato o los sustratos, si existen varios sustratos, tenemos uno verde y uno eh, morado, y ellos van a encajar perfectamente en un sitio de la proteína o de la enzima. Ese sitio se denomina sitio activo, porque es el sitio que permite la la unión y permite que la enzima o la proteína realice su actividad catalítica. Aquí tenemos el complejo formado por la enzima y el sustrato o los sustratos. Y la enzima lo que hace es bueno, realizar cierta acción sobre la, el sustrato y liberar productos. Este es, eh, aparte de cinética enzimática, de cómo funciona la cinética enzimática. Tenemos enzima con sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, y se forma, bueno, el complejo enzima-sustrato actúa sobre los sustratos, y se forma entonces la misma enzima, la misma enzima esta enzima debe ser igual a esta otra, sin ninguna modificación, y se forman los productos. De esa manera es como se, se realiza la cinética enzimática. ¿Cuáles son las interacciones intermoleculares que me, que me interesa entender o que me interesa saber? Aquí tenemos el receptor, o la enzima, y tenemos el ligante las interacciones electrostáticas o interacciones intermoleculares en este caso de carácter electrostático son las siguientes son eh, puentes de hidrógeno que se forman entre grupos donadores de hidrógeno como el NH y grupos aceptores de hidrógeno como por ejemplo el oxígeno de manera análoga puentes de hidrógeno que se forman entre grupos aceptores y grupos donadores como por ejemplo si el, si el receptor tiene un Grupo hidroxilo, si tiene un grupo amino, bueno, aquí esta interacción es de carácter electrostático, dado que los grupos amino tienen carga parcial positiva y los grupos hidrooxígeno tienen carga parcial negativa, entonces sabrán ustedes que cargas parciales eh, opuestas se atraen, y este tipo de interacción es bastante interesante, desde el punto de vista de qué interacción es la que eh, me genera mejor afinidad entre el ligando y el receptor. Por acá tenemos, de bueno, la misma, está la misma interacción simplemente que ahora el, la parte negativa está en el receptor y la parte positiva está en el ligando. Acá tenemos un tipo de, de, de interacción que se denomina interacción hidrofóbica, en donde pues por, por, por la forma que tienen el ligando y la proteína hay un tipo de interacción y hay otra, otro tipo de interacción que es, esta se denomina PP-Stacking, o apilamiento pi-pi, en donde tenemos un grupo eh, aromático que tiene rico en electrones pi, tenemos otro grupo aromático rico en electrones pi, y esos electrones pi acoplan de cierta manera y generan un tipo de interacción, de atracción entre ligando y el receptor. Esas son las interacciones moleculares que me interesa entender, o que me interesan caracterizar eh, en el acoplamiento molecular. Desde el punto de vista termodinámico, el acoplamiento molecular pues, utiliza la racionalización de la segunda ley de la termodinámica, en donde eh, la energía de unión o energía libre de Gibbs va a estar dada por todas las interacciones que yo pueda medir, más el ordenamiento, bueno, o menos el ordenamiento. Y bueno, si este es, si esto es negativo, vamos a tener un gran, eh, afina, eh, una gran energía de afinidad o una. Energía libre de Gibbs de afinidad bastante útil o bastante promisoria para la unión. Al final lo que se interesa o lo que nos interesa saber es qué se gana y qué se pierde cuando el ligando se acopla, cuando el ligando se une. En este caso aquí en la parte izquierda tenemos el ligando, que está rodeado de moléculas de agua y tenemos acá la proteína. Ese ligando se va a unir a la proteína y la energía de unión va a estar dada por la energía de desolvatación, es decir, estas moléculas de agua que están aquí tienen que irse. Tienen que irse. Estas moléculas de agua que están aquí también tienen que irse, y esto también tiene que irse, para que el ligando pueda entrar aquí, en este punto. Entonces la energía total de la unión es igual a la energía de desolvatación, más la energía, el montón de interacciones que se forman entre el ligando y la proteína. Esa sumatoria es eh, esta eh, entalpía, es la sumatoria de las interacciones, más el ordenamiento que se formó, que es eh, la entropía, desde el punto de vista termodinámico. Las interacciones que, se están, que ustedes ven que se forman aquí, este punto, un montón de puntitos, rayitas, etc., son las que vimos anteriormente, este tipo de interacciones que, que notamos acá abajo. Bien, sigamos, eh, y vamos a clasificar los receptores. En este caso, el receptor puede ser cualquier molécula grande, Tipo enzima, tipo proteína, tipo metabolito, tipo receptores de membrana, canales iónicos o eh, cadenas de ARN o cadenas de ADN. Cualquiera de esas moléculas puede actuar como un receptor. Y el receptor, como su nombre lo indica, es la molécula que va a recibir en su interior, en su cavidad, va a recibir al ligando. Aquí tenemos un ligando... El receptor es la molécula que va a recibir al ligando en su estructura, bien sea en su sitio activo o en una cavidad en particular. Los receptores pueden ser enzimas, que son complejos proteicos, pueden ser proteínas, que son menos complejas que las enzimas, o pueden ser metabolitos, como por ejemplo... Eh, Mm, ejemplos de metabolitos como por ejemplo las las hormonas etcétera pueden ser receptores de membrana eh, como capas bicapas lipídicas esto también puede ser un receptor pueden ser canales iónicos ¿verdad? bombas de sodio potasio o pueden ser ARN o ADN resulta que este acoplamiento de ADN y ARN es bastante interesante porque pues yo puedo saber si cierta molécula cómo interactúa con eh, cadenas de ADN y si eso puede generar una mutación o no. Eh, bueno, es bastante interesante y está poco explorada esta eh, química del acoplamiento entre moléculas de base nitrogenada, moléculas genéticas y pues xenobióticos que son contaminantes emergentes. Esto es con respecto a los ligandos, a, perdón, a, perdón, a los receptores que son Pueden ser de, cualquier, de cualquiera de este tipo. Por otro lado, el receptor correcto se escoge leyendo mucha literatura, muchísima literatura. Por ejemplo, aquí tenemos una, una cascada de reacciones. Todo, cada una de estas es una proteína. Y si yo quiero en cierto punto inhibir la acción de, de esta proteína, dado que esta proteína está generando muchas especies reactivas de oxígeno, eh, o está siendo cancerígena, simplemente lo que yo digo, bueno... Eh, por literatura digo que lo más sano es inhibir esta proteína, eh, o no, o inhibir esta, esta cadena de citocromo C, o, o inhibir esta postosoma, o que se active la, la, la cadena caspasa, etc. En algún momento en literatura eh, ustedes van a encontrar información bastante eh, dirigente sobre cuál es la cadena proteica o la estructura proteica que deben inhibir para eh, apaciguar o para modular un metabolismo, un mecanismo de reacción. Esto el receptor se escoge de literatura. Ahora vamos a hablar de los ligandos, que son las moléculas pequeñas que van a unidas a los receptores. Eh, cualquier molécula puede ser un ligando simplemente ahora que los ligandos van a tener ciertas características en particular. Los enlaces simples, o enlaces sigma, tienen una característica, es que son enlaces rotables, enlaces que pueden girar con facilidad, a diferencia de los enlaces dobles que no pueden girar, los enlaces simples tienen esa característica eh, de giro, de, de ser rotable. Entonces... En, la química de acoplamiento molecular, entre más enlaces rotables tenga la molécula, menos biodisponible va a estar. ¿Por qué? Porque si tiene enlaces más rotables, las estructuras posibles que podemos encontrar de la molécula son varias, son muchas. Entonces, entre más enlaces rotables tenga, menos biodisponible es. Por eso, aquí tenemos un ejemplo del atenolol y el propanolol, en donde el propanolol está disponible en un 90%, mientras que el atenolol va a estar biodisponible en un 50%, dado que la atenolol, que es la estructura que tenemos acá a la izquierda, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 enlaces rotables, mientras que el propanolol tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces rotables. El tener menos enlaces rotables la hace más biodisponible para actuar. Entonces, una de las reglas para escoger un buen ligando, es el número de enlaces rotables. Este, estas reglas de cómo escoger o no un ligando vienen de una regla que se denomina la regla de Pfizer o la regla de Lipinski. O también se conoce como regla de 5. Esto en informática química se conoce como regla de 5. ¿Cuál eh, bueno, ¿Cuáles son estas reglas de 5? No son 5 reglas, sino el 5 es el número preponderante aquí, uno es que el peso molecular del ligando sea menor de 500 gramos mol, otra es que el coeficiente de partición octanol agua, o el LOP sea menor que 5, otra es que el número de átomos donadores de hidrógeno, aminas y OHs, sea menor que 5, y otra es que el número de aceptores de hidrógeno, como por ejemplo en nitrógenos, y oxígeno, sea menor que 5. A esta regla de Lipinski, o de Pfizer, o regla de 5, también se complementa con otras reglas, como por ejemplo la regla de Bieber, que dice que el número de enlaces rotables debe ser menor de 10. De otra manera, si no se cumplen estas reglas, la absorción de la molécula y la biodisponibilidad eh, será pobre. Es decir, si yo tengo una molécula que no cumple, que no cumple estas reglas, eh, muy probablemente, no voy a poder, eh, bueno, si se acopla, se acopla, con un, eh, se acopla de manera débil, no de manera fuerte. Y no me sirve como fármaco si estoy buscando que inhiba cierto mecanismo de acción. Aquí hay una página eh, que me permite calcular esas propiedades, reglas de Lipinski, etc. Se llama Swiss Adme, y la A viene de absorción, la D viene de distribución, la M viene de metabolismo y la E viene de excreción. Entonces una buena droga o un buen fármaco debe tener buenas características de absorción en el cuerpo, debe tener buenas características de distribución en el cuerpo, debe ser metabolizado excelentemente y debe ser excretado excelentemente. Entonces eh, en esta página lo que yo debo ingresar es una lista de, de SMILES, pero por aquí yo puedo llenar esto con un ejemplo, que está aquí, ejemplo, un ejemplo cualquiera, y le voy a dar aquí donde dice RUN, y vamos a esperar que terminen los cálculos, en esta página, tenemos cuatro moléculas, una es el ibuprofeno, la otra es el omeprazol y bueno, ahí tenemos otras dos moléculas más. Entonces ya terminó, y aquí tenemos, uh, por cierta parte, el ibuprofeno, que es un fármaco bastante conocido eh, por todos, un antipirético, eh, simplemente que hace que el hígado trabaje demasiado. Tenemos entonces que el ibuprofeno, si podemos ver las diferentes reglas que tenemos acá, donde dice eh, drug-likeness, o qué tan parecido, o qué tan buen fármaco es, entonces dice que Lipinski cumple todo, con cero violaciones, eh, Bieber cumple todo, eh, bueno, ahí, ahí tenemos las diferentes reglas, Lipinski, Good, Bieber, Egan, mug, etc. Vamos a, a centrarnos, primero que todo, en este gráfico de radar que nosotros vemos aquí, en donde si las características de nuestra molécula, como flexibilidad, lipodisponibilidad, tamaño, polaridad, Insolubilidad e insaturaciones entran dentro de esto, dentro de esta característica roja. La molécula es un buen fármaco. Se ha demostrado que si esas propiedades cumplen o están dentro de este radar rojo, nuestra molécula es un buen fármaco. Adicional a eso, puedo observar diferentes propiedades fisicoquímicas, como por ejemplo la fórmula molecular, peso molecular, número de átomos pesados, número de. de átomos aromáticos pesados, número de enlaces rotables, en este caso me dijo que tiene cuatro enlaces rotables, a ver si logramos identificarlo, tendríamos aquí uno, eh, dos, tres y cuatro enlaces rotables, eh, número de enlaces a sectores de hidrógeno, número de donadores de hidrógeno, refractividad molar, superficie accesible a sub-20, logaritmo o la constante de partición, octanol agua, eh, ciertas otras propiedades, como por ejemplo solubilidad en agua, etcétera, etcétera. Todo esto me hace o me, me lleva a concluir que esta molécula de ibuprofeno es un buen fármaco porque cumple con las reglas de farmacología y, adicional a eso, eh, sus características están dentro del radar rojo. Vamos con la siguiente molécula que es el omeprazol. Aquí tenemos el omeprazol. Y bueno, cumple con todas las propiedades que tenemos allí. Eh, ahí están las propiedades físico-químicas, eh, cumple con Lipinski, cumple con Bieber, cero-violaciones, etc. Vamos a ver la siguiente molécula, que es la molécula número 3, de, que está acá escrita, la mole, esta molécula que tenemos acá. Es, si mal no estoy, un, bueno, una especie de bifenol. Y esta molécula viola eh, el radar porque tiene muchas insaturaciones. Entonces, al tener muchas insaturaciones, obviamente eh, va a cambiar la lipofilicidad y la solubilidad en agua, lo cual va a hacer que la molécula esté menos biodisponible y lo haga un fármaco bastante pobre. Entonces, esta molécula está violando las reglas porque se pasan el número de insaturaciones por acá abajo, bueno, no tiene violaciones, no cumple con, con la regla del MOOC, dado que tiene dos violaciones, el peso molecular es menor a 200, y los heteroátomos son menores a 2. Por acá hay una, un, un tema que bueno que habla de la accesibilidad sintética de la molécula, cada una de ellas tiene un score allí característico. Seguimos con la última molécula, que es la molécula número 4, esta que está escrita aquí abajo, la molécula número 4, y bueno, la molécula número 4 viola eh, las reglas de farmacología, dado que tiene mucha flexibilidad, tiene muchos enlaces sigma, se, se pasa allí, y adicional a eso, eh, tiene muchos enlaces polares o átomos polares. Ustedes la ven allí, eso la hace un... Fármaco pobre porque si tiene muchos átomos polares se va a pegar en cualquier lugar y no va a llegar al sitio activo que yo estoy determinando. Entonces, bueno, aquí están todas las, las violaciones. Viola Bieber, eh, número de... Bueno, viola la regla de Gus, dado que el coeficiente de partición es menor a menos 0.4, etcétera. Para estas moléculas, eh, este programa o esta página me permite visualizar esta información de mejor manera, que un dice mostrar huevo eh, hervido o huevo frito. Doy clic allí y me muestra entonces eh, las moléculas. Eh, si están dentro de la parte amarilla, son buen fármaco, un buen fármaco. Si están por fuera, son malos fármacos. Entonces tenemos aquí la molécula 3, la molécula de ibuprofeno y la molécula de amoprasol. Si todas están dentro de, ese, eh, bueno, de la parte amarilla, quiere decir que la molécula es, atraviesa la, la barrera hematoencefálica. Es decir que el ibuprofeno y esta otra molécula tienen propiedades de atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir... Bueno, ustedes sabrán que en raquídeo cuando la sangre va a subir al cerebro, eh, hay un montón de, de moléculas que no permiten que moléculas muy grandes suban al cerebro, solamente permiten que suban eh, moléculas con ciertas características, o por ejemplo eh, la glucosa, como por ejemplo el ibuprofeno o el acetaminofén, que son, bueno, que tienen acciones farmacológicas específicas. Entonces, dependiendo del tamaño, dependiendo de las características, esas moléculas se les permite que pasen, al torrente sanguíneo que va al cerebro, a distribuirse en el cerebro. Entonces, por ende, el ibuprofeno eh, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, al igual que esta otra molécula que tenemos acá, mientras que la molécula de omeprazol por tener un tamaño grande, no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, y el omeprazol simplemente actúa en, eh, bueno, a nivel de estomacal. Bueno, si está por fuera, no, no atraviesa nada, entonces... Este huevo, eh, huevo hervido me muestra las características que tienen las moléculas de atravesar la barrera hematoencefálica, Brain-Blood eh, brain Barrier, BBB. Bien, entonces continuemos por acá. Estas son las reglas que hay que tener en cuenta, pues, Lipinski y las de Bieber, bueno, en realidad uno debe mirar todas las, las propiedades de las moléculas, y el día de hoy vamos a realizar acoplamiento molecular entre las siguientes proteínas, una proteína que se llama proteína de choque térmico, o hsp 90 que es una proteína de choque térmico, no sé si todos acá ya vieron bioquímica, o están viendo bioquímica, o van a ver bioquímica, pero cuando eh, las mitocondrias y todo el complejo retículo endoplasmático empieza a sintetizar proteínas, eh, existen unas proteínas que se denominan proteínas chaperonas resulta que las proteínas son cadenas de aminoácidos ¿no? entonces eh, en el retículo endoplasmático y la mitocondria se empiezan a sintetizar esos aminoácidos plegados uno por otro por enlaces peptídicos las proteínas chaperonas son que unas proteínas que están ahí alrededor y van a empezar a plegar o a ayudar a la formación de una proteína eh, bien formada. Entonces, simplemente lo que hacen las proteínas chaperonas son, ayudan a la estabilización de las proteínas requeridas para el crecimiento. Bueno, en este caso, eh, cuando hay tumores, las proteínas chaperonas también ayudan a, a estabilizar esas proteínas que se requieren para el crecimiento de tumores. Entonces, una de las opciones dentro de la química médica es, bueno, si las chaperonas ayudan a estabilizar, bueno, ayudan al crecimiento de tumores, pues inhibimos las chaperonas, vamos a inhibir esas proteínas chaperonas eh, para combatir el cáncer o el crecimiento de tumores o el crecimiento anormal de moléculas. O de, bueno, el crecimiento normal de células. Entonces la proteína blanco en este caso es la proteína 2-BRC, que es una chaperona que actúa eh, estabilizando tumores. Entonces la idea es inhibir esta proteína para que no estabilice tumores y así sea más fácil al cuerpo combatir los tumores. Eh, esta proteína de dónde la obtenemos? Pues de este sitio web que hemos visto acá, el sitio web de PDB. Simplemente aquí vamos a escribir el, el PDB ID que es 2brc. 2brc. Vamos a entrar allí y nos muestra entonces la estructura de la HCP-90, de un inhibidor de la HCP-90, es eh, una proteína chaperona expresada en la Saccharomyces cerevisiae, en el coli. Esta no es una proteína humana, pero bueno, entender el mecanismo de inhibición de esta proteína nos va a servir para, inhibir, para entender el mecanismo de inhibición de unas proteínas en humana. Bien, entonces lo que hacemos principalmente o primordialmente es descargar este archivo, descargar... Aquí le damos a descargar archivos, formato PDB, y ahí lo descargó como 2 BRC. En este caso debe estar eh, almacenada en mis, mis descargas. Le doy clic en mis descargas, tenemos allí esa proteína. Eh, voy a regresar a mi usuario normal y voy a darle aquí carpeta nueva y le voy a escribir acoplamiento de la HCP 90. Tenemos acoplamiento de la HCP90. Aquí voy a pegar la proteína que he descargado, la 2BRC. Y listo, ahí está la 2BRC. Bien, ¿Con quién vamos a acoplar esta estructura? Bueno, la vamos a acoplar con posibles candidatos inhibidores de la HCP90. Tenemos dos páginas de candidatos, la página 1 y la página 2. En este caso, yo voy a escoger cualquiera de ellas, cualquiera de estos, y voy a realizar el acoplamiento. Ustedes les toca, pues, escoger bueno, les toca realizar acoplamiento con todas estas que están aquí. Eso es uno de, de los entregables del curso de hoy. En este caso vamos, eh, bueno, yo voy a escoger, qué sé yo, voy a minimizar esto un momento, y voy a escoger una de estas moléculas, qué sé yo, vamos a escoger esta que tenemos aquí, esa que está allí. Y lo que debo hacer es obtener la estructura en formato MOL2 de esta molécula. ¿Cómo lo hago? Pues tengo diferentes alternativas. Eh, una de ellas es dibujarla en uno de estos eh, programas. Perdón. Dibujarla en estos programas. Aquí está MOLView. Si me permite descargarla, esperen un momentito. MOL. Ah, ya, ya, ya, recuerdo cuál es. Es la página de OpenBabel. Creo que era esa. A si no, si mal no estoy, está escrita por acá abajo. Si sí, la de en info, OpenBabel. entonces esta es la página de, de OpenBabel que me va a permitir transformar las moléculas que, ten, que tengo aquí de 2D a 3D entonces lo único que tengo que hacer es dibujar la molécula aquí en 2D en esta página chaininfo.org al igual en el archivo, en el documento que les voy a compartir luego está la dirección exacta, hay dos diferentes sitios eh, bueno, entonces voy a trabajar con la primera con esta molécula que está aquí entonces lo que tengo que hacer es dibujarla eh, transformarla en el miles y de miles transformarla en moldos pues vamos a dibujarla para ello necesito un dos, un anillo aromático unido a un ciclohexano vamos a tener aquí el anillo aromático y vamos a tener por acá el ciclohexano ahí está ese ciclohexano le voy a reemplazar esos carbonos por oxígeno voy a colocar aquí oxígeno coloquemos por acá oxígeno eh, luego va un enlace sencillo a un anillo de 5, entonces vamos aquí un enlace sencillo, y coloquemos por acá un enlace de 5, un anillo de 5, perdón. Ese anillo de 5 tiene dobles enlaces aquí y acá, entonces coloquemos aquí la de doble enlace, un doble enlace aquí, y otro doble enlace por acá. Eh, luego tiene nitrógeno, entonces vamos a cambiar esto por nitrógeno, aquí va un nitrógeno, y aquí va otro nitrógeno. Luego esto va unido a un... Eh, ciclo ciclo exatrino, o un benceno pasemos por aquí y tenemos aquí el benceno y el benceno tiene un grupo de hidroxilo ahí arriba va por aquí grupo de hidroxilo cambiamos aquí por oxígeno y bien, ahí está la estructura esta que tenemos aquí de la primera molécula y acá arriba está la representación en mol y le voy a decir, bueno, eh, transforma, la, transforma la de MOL a MOL2. Por acá busquemos MOL2. Generar coordenadas tridimensionales. Y vamos a darle aquí convertir. Listo, entonces acá tenemos la molécula de bueno, la molécula 1 en formato MOL 2. todo esto que está aquí yo lo doy control A o control E y le doy clic derecho copiar Creo que puedo descargarla Exportar, vamos a ver no, no pasó nada Simplemente selecciono todo esto que está aquí, desde la línea 1 hasta la línea 84, le doy control C para copiar, y luego lo que hago es guardar esta estructura, tengo aquí toda esa estructura que he copiado allá, y la guardo. Guardar. La voy a guardar en la misma carpeta en donde está eh, el acoplamiento de la HCP90, y se va a llamar entonces mol01.com. Mol 2. O bueno, le vamos a colocar molécula 01.mol2. Enter y ahí está guardada como molécula 01.mol2. Entonces pues ya tengo todo para empezar a hacer el acoplamiento. Tengo el ligando y tengo el receptor. Los tengo en esta carpeta que se denomina acoplamiento HCP-90. Tengo el, ligando, el receptor que es la chaperona. Y tengo la primera molécula, que es la molécula 01, que fue esta que acabé de dibujar utilizando un resolvedor que se denomina eh, keninfo.org, que es de OpenBabel. Lo que hago aquí es simplemente dibujar la molécula acá abajo, eh, que, que acá arriba se pase a formato mol, y realizo simplemente el cambio o la transformación de mol a mol2 y que genere coordenadas tridimensionales. por lo único que he hecho hasta el momento... Aquí tengo la molécula 01 en formato mol 2, simplemente le doy de clic derecho acá y copié toda esta información, la pegué en un documento en blanco y ahí ya tengo la molécula 1. Entonces de momento ya tengo la molécula y el receptor. Ahora procedo a hacer el acoplamiento. Para hacer el acoplamiento se requiere cierta información sobre la proteína. En este caso no es necesario eh, entrar en detalles, pero lo que, conozco, lo, bueno, lo que vamos a, in, a entender es que en la proteína eh, va a tener un centro activo, un sitio activo que está conformado por estas posiciones X y Z, posiciones cartesianas, y vamos a dibujar en la proteína una caja. Más o menos, más o menos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, aquí tenemos la proteína, bueno, vamos a copiar la foto de la proteína de acá de... Está? Ahí está. Bueno, esa es la, la foto de la proteína en Mato Tres D. Lo que hacemos es realizar un, un análisis de el ligando que la inhibe. Y podemos empezar a decir, bueno, mira, en esta región de aquí, esta región que estoy enmarcando aquí en negro, ahí es donde va a ocurrir el, el acoplamiento que va a inhibir a la proteína. Entonces esta estructura, este cubo que ustedes ven aquí, es representado por estas posiciones cartesianas y el tamaño de la caja. Esto que ustedes ven aquí en la caja. Eh, y en la caja, entonces se van a generar un montón de conformaciones de la, del receptor. Y se van a medir los valores de afinidad. Bien, entonces estas son las posiciones, las situaciones de la caja. Ahora lo que voy a hacer es eh, realizar el acoplamiento utilizando un servidor que se denomina Doctor. El servidor es el siguiente. Ahí está la información. Simplemente lo que hago es pegar. Pero qué cargue. Y bueno, aquí me dice bienvenido a Doctor, eh, un servidor gratis para pro acoplamiento proteína ligando. Bueno, lo que estamos haciendo en inglés se llama Molecular Docking. Eh, entonces vamos aquí a la página, a la parte de, de docking, de acoplamiento, y pues tenemos que proporcionarle cierta información para que el servidor empiece a trabajar una es eh, la proteína, y aquí en este caso le voy a decir a adicionar el archivo, y pues voy a buscar la proteína que tengo allá en, en la carpeta, que se denomina acoplamiento HCP90, voy a seleccionar la proteína 2BRC, le voy a dar a abrir, listo, aquí él seleccionó, dice que el archivo es 2BRC, que el tamaño es tanto, No hay, no hay problema ahora. Bien, ahora me voy con, eh, bueno, aquí, en este caso no voy a utilizar cofactores, simplemente la proteína y el ligando. En este caso el ligando. Le doy aquí a adicionar archivo. Y bueno, voy a seleccionar la molécula en formato mol2. está Y acá en la opción de docking, bueno, en proteína creo que debió haberlo de enviar. Y listo, me dice que seleccione los estados de protonación, esto no me, no me interesa por ahora. No me interesa seleccionar estados de protonación. Eh, puedo observar la proteína... En, 3D. Ahí está. Y por acá en el ligando, pues también tengo que darle enviar. Y me dice, bueno, hay tres enlaces rotables. Puedo activarlo o desactivarlo todos. Voy a dejarlos tal cual. Que puedo ver la estructura en 3D está la que dibujamos por allá, la molécula 1, le damos cerrar, creo que ya puedo ir acá a la parte de docking, todavía no. Bien, entonces vamos a darle aquí enviar a doctor, tenemos la proteína, enviar a doctor, ligando, y era doctor y listo ahora sí ya se activó la ventanita de docking me dice que hay una proteína que hay un ligando que hay, no hay cofactores y vamos a definir el sitio de enlace o sitio activo eh, dos, tiene dos opciones una eh, definido por el usuario otra es docking ciego que es utilizar toda la caja en este caso yo tengo ya las coordenadas que son 16.748 en X, 16.748, menos eh, 3.565, y en Z, menos 5.184. El tamaño de la caja es 20-20-20, está bien acá, 20-20-20. Y aquí el programa él automáticamente me dice, mira, la caja que dibujaste es esa que se ve allí en la proteína. Eh, bueno, esto lo dejamos tal cual como está allí. Eh, bueno, entonces vamos a ver para el acoplamiento. Bueno, docking de la HCP90 y la molécula 1. 1 perdón. Puedo escribir mi correo institucional. Y bueno, voy a aceptar los términos de usuario. Uniatlántico.deo.co, y le voy a dar ahí doc. Y listo, ahí me dice que, bueno, que está corriendo la, el acoplamiento. Como les dije, el acoplamiento lo que hace es... En esa caja que yo dibujé, generando, genera muchas conformaciones del ligando, muchísimas, 500, 1000, y a cada una de ellas les mide la interacción o el valor de, de afinidad, y luego las organiza de la más afín a la menos afín, de la más negativa a la, bueno, a la menos negativa. Está corriendo, esto no demorará más de 5 minutos. Acá el correo electrónico, a ver si ha llegado algo, ¿no? ¿no? No, ha llegado nada todavía. Asumo que esto todavía está corriendo. Y esperamos aquí unos... No creo que demore tanto. Démosle tiempo al tiempo. Bueno, mientras eso sucede, voy a ir a tomar un poco de agua y ya regreso. Bueno, ya regresé y esto todavía, nada que termina. ¿Qué ocurrió? Nada. Bien, entonces mientras esto termina, la idea es que ustedes de aquí al próximo jueves, hayan realizado por lo menos la mitad de los acoplamientos, por lo menos estos que están aquí, eh, y luego ya les diré cómo proceder con el resto de acoplamientos, bueno, tendrán que terminar los acoplamientos moleculares, y bueno, ya les diré cuáles son los entregables para dentro de 15 días. De todos modos voy a empezar a compartirles eh, la presentación. La voy a compartir en el Google Classroom. Entra el sexto acá, termina. Bueno, listo. Según esto, ya terminó. ¿Qué resultados? Eh, bueno, le puedo... No bueno, hay una conformación de referencia. Vamos a analizar. Y pues tenemos allí el ligando uno con una energía de afinidad de menos 8.645. Y le damos ahí a descargar. Bien, entonces ahí descargó ese ligando. Vamos a, darle, a abrir. una a descomprimir la carpeta comprimida que descargamos. Y voy a copiar toda esta información. A la carpeta de acoplamiento. Bueno, una nueva carpeta y este es el ligando 01. Y me voy a enfocar aquí en la que dice resultados. Voy con la corrida 1, a ver. Resultados, como los podemos ver, resultados, tenemos el mejor ranking en mol2. Ahí está, este es el mejor acoplamiento. Y pues bien, ahora entonces para mirar cómo y de qué manera esta molécula se acopla con... Eh, con nuestra proteína, lo que tendremos es que cargar la proteína y cargar el ligando. Aquí es la proteína. El ligando se llama Best Ranking, o mejor rankeado, de todos los que calculó. Pues lo que voy a hacer es eh, abrir Quimera. En quimera voy a cargar la proteína y voy a cargar el mejor resultado. Aquí en resultado ligando 01. Voy a cargar la proteína por separado. Abrir. Esta es la proteína y voy a cargar el ligando. El ligando está en resultados, el mejor ranking.moldos. Voy a abrir. Y allí está entonces el ligando acoplado en la proteína, en la, región, eh, en la región del acoplamiento. Entonces la idea es que ustedes tengan esta información ya organizada de aquí a la próxima sesión. Ya luego les diré cómo proceder. Entonces van a, van a revisar esto. Eh, acá en Doctor, la, la idea es que este valor de afinidad ustedes lo guarden o lo almacenen en algún lugar. Eh, porque luego lo vamos a necesitar, valor de afinidad. En vista tridimensional. Bueno, esto es básicamente lo mismo que vimos allá. Y bueno, este valor de afinidad, menos 8.645, es un valor de afinidad bueno, está por debajo de menos 7. Y bueno, luego vamos a realizar un análisis de estos valores de afinidad, el acoplamiento. Y ahora la idea es que ustedes realicen estos acoplamientos para diferentes eh, ligandos. Creo, creo que aquí ustedes pueden agregar todos los ligandos que dibujen en moldos, creo, y él va a realizar el acoplamiento de uno con cada uno. Les va a dar los resultados al final. Ah, una vez esto termine, creo que ustedes reciben un correo electrónico. Bueno, a mí no me llegó. A ver si llegó en el spam. No. Bien, entonces, ustedes eh, descargan los resultados, los organizan en carpetas por molécula 1 o molécula 2. Ya en el Google Classroom tienen la, el, los slides de la sesión del día de hoy en donde están las estructuras de las moléculas a acoplar. Entonces la idea es que para la próxima sesión ustedes ya tengan todo esto acoplado y organizado en carpetas. Tanto de la página 1 como lo que puedan de la página 2. Y ya les diremos, entonces, o les comentaré qué viene a continuación. Entonces si hay dudas o inquietudes con respecto al procedimiento de lo que hay que hacer, con mucho gusto acá les... Comentamos nuevamente. Eh, ¿en, formato, ¿En qué formato están los archivos? Pues la molécula está en formato PDB. Que es la BRC, que la descargamos de la página de PDB. Y la. Perdón, la, la, la proteína está en formato PDB. Y la molécula 1 que la hicimos acá en, aquí, está en, debe estar en formato MOL2, entonces ustedes cuando realicen el dibujo de la molécula aquí abajo, eh, deben seleccionar el formato de entrada es, es MOL, porque esto que ustedes ven aquí es MOL, o sea, el formato de entrada es MOL, y el formato de salida debe ser MOL2, y que genere coordenadas tridimensionales, con eso cuando ustedes le dan convertir, se les aparece aquí una ventanita que dice Output, en donde está la molécula en formato MOL2. Entonces, simplemente lo que dan aquí es de, eh, perdón, seleccionar todo, no sé si Control A o Control E en sus computadoras, le dan Control C, se van a, a un programa de edición de, de archivos de texto, o, bueno, por ejemplo, tengo Sublime, Sublime, eh, y pegan esa información en un archivo nuevo, y la guardan en formato moldo. Entonces le dan archivo, guardar, eh, y en este caso entonces, yo voy a regresar a la carpeta, supongamos que esta sea la molécula 2, entonces le van a dar molécula 2.mol2. Le dan enter y ya ahora se crearon entonces la molécula 1 y la molécula 2. Listo, entonces los archivos están en formato PDB para la proteína y mol 2 para los ligandos. Eh, bueno, y se, se, no se demoró por la internet, sino por el servidor. Se demoró alrededor de cinco minutos más o menos. Pues bien, entonces, eh, a ver, Mario, dime. Eh, ¿Quimera lo descargan de la misma página de Quimera? Buscan en Google UCSF Quimera. Y ahí les aparece la página de Quimera, la Universidad de California, San Francisco. Eh, hay una parte que dice descargar. A ver, a ver, a ver. Descargar, descargas. Eh, y bueno, y aquí seleccionan... ¿Para qué sistema operativo es? ¿Si es para Windows, si es para Mac o para Linux? Si es para Windows, sería este Quimera 1.564 bits. Le dan clic perdón, le dan clic. Luego se les cambia esta página y al final lo que tienen que decir es aceptar. Le aceptan los términos de referencia, le dan aceptar. Y listo, lo automáticamente empieza a descargar Quimera. Le dan doble clic. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ahí tienen Quimera instalado. Ah, para Quimera no necesitan eh, usuario y contraseña. Bien, entonces, si no hay más dudas, eh, creo que es prudente dejar por ahí, entonces. Nos vemos el próximo jueves. Eh, bueno, espero que por lo menos ya tengan hecha la mitad del, de los acoplamientos para que no se les complique tanto en tiempo. Este trabajo de acoplamiento es el último trabajo del curso, así que tenganlo eh, presente, dado que va a ser la nota de segundo y tercer corte. Les voy a dejar de grabar la sesión y se las compartiré el día de mañana.